hoy una pasada, acompañado de Wilder, acompañado de aquellos, de todos, una pasadita que vamos a hacer hasta San Pedro de los milagros de 32 kilómetros en su vida. Pues muchachos, es primera vez que yo voy a hacer una cosa ¿eh? y, y bueno, la verdad no sé, estoy algo azarado, pero vamos a intentarlo, ¿eh? alimentación, el carro, estamos listos, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos. La parte técnica ahí la vamos a narrar. vamos? excelente la temperatura agradable hoy salir salido el sol este marica no alcanza no lo oye, cómo habla llevamos al kilómetro 12 13 ah, sensaciones, vamos subiendo a ritmo muy chévere, muy chévere, chévere. falta mucho entonces Vamos tranquilos aún, imaginamos tranquilos, pero eso es. Yo creo que bien, después del kilómetro 15, ¿qué tal? sí. sí. Oh. oh marica 22 kilómetros en subida vida déjame decirte demasiado complicado pero nada vale hasta que hasta que no que me más Ahorita nos estamos esperando, marcando el paso. Bueno, llegamos con todos los muchachos, ¿verdad? Pues soy aquí no soy gente sana ningún trasnochado, ni ningún loco por ahí, no, aquí todo el mundo es sano, todo el mundo es de deporte, y varias sensaciones, por ejemplo, la mía es que primera vez que hago 36 kilómetros, la verdad estoy vaciado, pero, pero llegué y los vi todos y ya me cambia, y como con alegría y eso, ¿Cómo como se los muchachos, ¿qué tal ustedes? ¿de dónde? 2 kilómetros y ya más hasta cuando quieres hacer vidos y tomarnos fotos. Bueno, o sea que vamos subiendo bien. Eh, Joanita, Joanita no a está. quiere a los adultos. ¿Cómo subió el rico ella? Bien, ahora están llegando a distancia. Sí, ¿cuánto hizo? ¿Y tiempo? 3 horas 15. 3 horas 15. Joana no no, no, le va, no le va a pesar de los adultos. No da palo, que da miedo y da leña. ¿Cómo estuvo el recorrido oh. y qué Excelente, muy bueno. ¿Sabe? Un poco exigente al comienzo, pero después muy agradable. Los columpios, un paisaje hermoso. Tiempo, tiempo. Elegante. Tiempo. ¿tiempo? 12.30. treinta sí, sí. Hola, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? Muy bien, hasta San Félix, 1 hora 58, me encontré unas lacenas que me ayudaron hasta llegar acá. 3 horas 41. Sí, lo que pasa es que con los muchachos hay eso, que ellos lo esperan, por ejemplo Wilber, ustedes van a ver ahí en el, en el transcurso del video, van a ver que ellos paran a veces, Mi hermano, el ritmo para podernos llevar a nosotros, que somos como más novatos en este tipo de recorridos tan largos. Y ya y encontramos a todos, vea. Saluden a ver Guatequier en el video. ¿Cómo, es? ¿Cómo, es? ¿Cómo es si quiero? ¿Cómo les tuvo la vuelta? por espectacular es la misma línea, los campeones sí, llegaron hasta acá, hacer ese recorrido de la Sí, sí, sí. Mi El aire, aquí volvimos bueno. a un poco de metro, <ríe> ¿cierto? <ríe> ya <ríe> ya <ríe> no me hombre. Estamos, pero aquí al aquí estamos al Pero nada, muy contentos, todos, <ríe> están, todos estamos... <ríe> 2.574 metros. 2.574 metros. Vimos sí. aquí a San Pedro de los Milagros, pues los muchachos todos se están preparando para varias cosas, unos ahora vamos para... A la maratón de San Andrés, otros vienen para Maratón Medellín, sí. los más calidosos van para otro lado. Chicago. Eh, Wilder sí. va para Chicago. A la maratón de Chicago. Eh, los muchachos que para dónde van ahora, ¿qué sigue? siguen? La maratón ahora no de entrenamiento. entrenamiento. entrenamiento por ahora? Bogotá. La Bogotá. También. Sí. Bueno, Bogotá. Ya todos ya tenemos objetivos, ya como para dentro, ya dentro un mes de un mesecito empezamos carrera, o sea que estamos en plena preparación. Bueno. Un abrazo a todos, no se pierdan, suscríbanse a este canal, Marlon Desafío, 2H Run, y, y bueno, y compartan con nosotros este universo del running, que es una chimba y que lo amamos, así como, como yo lo amo, lo aman todos estos que sí, ustedes ven acá. Sí, sí. Miren bien, bien, es sí, bien, no hice nada, graba, Lenin, no, despedí el video, despedí el video. Como soy el único ciclista, no me valoran. <risa> Obvio, la loma y la loma que San feliz le saca el jugo a cualquiera. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va, listo. Lenny, le toca despedir sí, el video. No, Lenny, que se suscriba a la gente. Salud a todos que si quieren obtener información de deporte. Ya sabes, Aquí. suscríbanse. Este que su canal ahí, que llegó, los vea. Bien, vea. Bien, bien, bien. vea, nos vemos, vea. muchachos.